Soy Shakti y con tranquilidad y alegría acepto cada una de las escenas que la vida me trae al tiempo que decido cómo vivir mi realidad, la fortaleza que poseo se sustenta en mi humildad para reconocer mi vulnerabilidad pero especialmente mi grandiosidad soy un alma en esencia centro en mí la atención y en lo que puedo ofrecer al mundo, desde la humildad y sencillez. Soy libre de egoísmo. Me pongo en disposición de ayudar y mantener una mirada tierna transparente, silenciosa, que ofrece a cada uno la experiencia de la humildad, la experiencia de ser un ser elevado y a la fuente de la vida poder recordar